Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Espero que estén teniendo un día fenomenal Tiene rato que no subía un video Han sido días ocupados Pero bueno, retomando Vamos a ir hoy a esta exposición de Ikebana eh, Un familiar mío tiene o va a presentar sus arreglos hoy Ikebana y que bueno, es, es, es un arte floral japonés que trata de representar, tengo entendido, el cielo, el hombre y la tierra. ...y tienen que hacer arreglos... ...que tengan estos tres elementos... Eh, ...es un poco... ...complejo... ...yo la verdad... No, ...no sé mucho del tema... ...pero vamos... ...vamos a esta exposición... ...vamos a conocer un poco más... ...vamos a ver qué encontramos... ...es en San Ángel... ...en el... ...es en un museo... Eh, ...ahorita les digo en qué museo... ...porque no recuerdo... Eh, ...es por Plaza San Jacinto... ...ya pedimos el Uber... ...está a unos minutos... ...y... ...allá vamos olvidé mencionar, posiblemente hoy veamos a una amiga que quedamos en, en vernos, pero justamente no recordaba que tenía que ir a esto, eh, entonces si cuadramos tiempo, tal vez la veamos y si no, sigamos con el video y como siempre, es indispensable tener claro que de donde sea que estemos, o vamos a pasar a la estela de luz o al Senado de la República ahora, si vemos a mi amiga es probable que no a ninguno de los dos. Hay que pasar siempre a un producto de cortesía, por favor. Ah, ok. Tenemos de contingencia de chabuelas y chabuelas. Gracias. Esta fuente está increíble, ¿eh? El detalle que tiene. Tiene, tiene como leones incrustados. que brilla y hay un santo hasta arriba y es como una sirena se, se ve muy padre obviamente es una fuente pero está apagada y llegamos a la exposición de Ikebana. los japoneses son piedras grandes, Ajá. son piedras grandes y agua, sí. la mayoría, ¿no? y agareno, es como su palito, de... y ahorita nosotros pues no lo no integras, pero como -mexica, mexicano, ¿no? con unos con nochebuenas, y obviamente el le puse unos de agave, ¿no? que porque el, el, el tequila nos, uh -huh. nos, nos tequila. distingue, Ajá. Uh -huh. Y el agua pues es muy importante para los japoneses, ¿no? Pues, de Desde aquí empieza. Uh -huh. Ah, ok. ¿Y no llega a ningún lado? No. ¿Se queda aquí está, en el... Ah, es una bombita que... Sí. Nada más la vuelta Casa de Isidro Favela. muere y la dona. Ah, eh, se queda mucho como tiempo desabandonada. Pues en realidad lo que dona fue su biblioteca. Ah, ok. Ajá. Y después, este... Empiezan a integrar como museo, anteriormente pero era su casa. Entonces ya empiezan, ah. así esta fue su última casa de... ¿El ah, que hizo ese el sí? No. gobernador del Estado de México. cómo manejar la nochebuena y costamos la nochebuena agua caliente hirviendo el agua y les recuerdo la nochebuena lo que es la flor es esto amarillo no es esto la flor es esta esto es hoja y después de hacer esto sumergimos la flor dentro del agua Sí, para que nos dure, para que se hidrate. Voy con otra. En agua fría, perdón, después de que entró agua, el agua, fría, caliente, el gallo... agua caliente. y, y, agua y fría. luego agua fría. Ajá. Tenemos nuestro quencha o nuestro pincho. Por ejemplo, también podemos hacer un arreglo aunque no tenga recipientes. ¿Eh? Voy a hacer un arreglo con esto. Y ustedes pueden tener una lata de atún, una lata de paté, una latita de lo que tengan, la pintan de negro y obviamente aquí hay un quenso muy importante. Tengo esta bandejita con agua, agua fría. Nosotros siempre cortamos el tallo dentro del agua. Tallo, tijera dentro y hacemos un corte entre más chiquitos mejor porque toma agua la flor y entonces ya la colocamos claro que en florería sin todo, toman la flor, cortan y la trabajan sí está bien, pero si ustedes tienen la delicadeza de meterla y cortarlo dentro del agua en vez de que tome aire, toma agua y se hidratan más rápido ¿eh? Coloco mis troncos, como ustedes quieran, depende del lugar que tengan. Y colocamos. Y no necesito un recipiente, ¿se fijan? Ahí está un pequeño detalle sin necesidad de que sea un recipiente. el día de hoy, fuimos a San Ángel, vimos la exposición de cabana, encontré a mi amiga, por eso también ya no grabé mucho después de, de lo que hubo en la Casa del Risco, nos vimos, eh, fuimos a caminar, a dar una pequeña vuelta, perdón, <ríe> tengo como agruras. <ríe> Fue tranquilo, llegué temprano a casa, eh, tengo un poco de sueño y un poco de hambre, pero ahorita lo arreglamos. Y nada, espero que este video haya sido de su agrado, que le hayan pasado bien. Prometo ya subir cosas más seguido. El tiempo es difícil de administrar. Nos veo pronto en otra aventura. Gracias por acompañarme. Adiós. Por cierto, amigos, suscríbanse a este canal, denle like, compartan y denle click a la campanita, por favor, para que lleguen mis notificaciones y vean qué nuevos videos subo, a qué nueva aventura nos lanzamos y nada, adiós.